¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Os traigo un nuevo vídeo, una apertura de máquinas, un poco de chill, en total unas 68 máquinas, no está nada mal Bueno, voy a empezar a abrirlas ya, lo único que os voy a pedir es que dejéis un gigantesco like Que te suscribas si no lo estás, porque bueno, si no te quieres perder nada de Crash of Cards, este es tu canal y nada, si tendría, si tuviera que decir cuál es el fin de este vídeo, es intentar conseguir el coche fluid para el único coche fusionado que no tengo, que no es este último que fusionamos el otro día, sino que es este, que se llama Flutatella, creo, si no recuerdo mal. Bueno, me haría falta y me saliese el coche fluid. En el caso de que me salga, maximizaríamos al nivel 5 para poder tener este último coche fusionado que quizás vosotros lo tengáis pero yo no lo tengo entonces vamos a empezar primera máquina a ver si sacamos alguna legendaria imagino que sí si no sale pues va a ser una mierda de apertura perdonarme la expresión pero es así vale coche corona vamos a ver si me sale también ese coche súper no ese coche épico de hace ya tiempo pero que no he querido comprar con gemas y ahí está vale tú qué vamos a ir consiguiendo también gemas a raíz de que vayamos abriendo máquinas también más si maximi, más me haremos eh, coches yo no tengo maximizados o pueden ser yo sé, cualquiera legendarios no sé cómo los tendré los tengo casi todos al máximo casi todos hay alguno que no vale coche cuerda y galaxia guau wow. Vale, vamos allá. Vamos a ya dos o tres. Nos sale la carrilana, la tenemos maximizada. Eh, Coches comunes, que me dan una gema. Pasamos. Vale, vamos a ir un poquito rápidos para que no se haga muy pesado el vídeo. Ahí está, otra común, chicos. Vale, epicarda. Epicarda. Vamos a ver cuál es. Bueno, el estruendo. Bueno, 5 eh, gemas, no está nada mal, pero si me saliese alguna otra épica que no tuviera maximizada, mucho mejor, porque esas sí que se utilizan mucho las, los coches épicos, vale, coche taxi, 60 máquinas por delante, a ver si nos sale una legendaria pronto, y así intentaríamos que nos saliese otra. Vale, vamos allá, épica de nuevo a ver si fuera el Supernova, no coche de energía ahí está, 5 gemas, bueno no me voy a quejar, si sí, siguen saliendo coches épicos porque me dan 5 gemas pues coche raro ahora el monopatín, con el que bueno puedes, puedes hacer piruetas en el aire, está muy guay, si no habéis jugado con él os lo recomiendo porque voy porque vais a estar un buen rato con él, pues te van dando puntos o no sé qué cosas mientras das piruetas Vale, chicos, seguimos. <coughs> Stop, COVID. Eh, vale, Derby, que no lo tenemos maximizado. Este patinete, que tampoco lo quiero maximizar de momento. Uf, me pide 60 gemas, tío. Es una barbarie. Vale, épica de nuevo, ni tan mal. Auto de choque, maximizado. No sé realmente cuántos coches épicos tengo maximizados. Vale, coche explorador. Rara de nuevo Soberbio Guay Ya va Rara Vagón de guerra Ahí está Otra más Vale, chicos Yo todavía no la he visto No sé si vosotros Ha salido Ha salido He visto amarillo, amarillento Y bueno Submarino eh, La tenía maximizada, ¿verdad? Bueno Imagino que sí. Eh, vosotros lo habréis visto. Vale, ya una legendaria. 50 máquinas por delante. Épica. Bueno, está siendo bueno. va ha salido supernova el que quería. Oh, Se ha metido un ojo. Supernova. Puedes usar agujeros negros como agujeros de gusano. Bueno, no sé realmente, no he visto la habilidad y si la he visto no me acuerdo. Bueno, ahí queda. Ya tenemos el Supernova, un coche menos que nos falta por tener. A mí me gustaría tenerlos todos maximizados eh, para poder conseguir esa insignia. Que bueno, ya en un vídeo anterior enseñé que existía, pero que es tan difícil de conseguir que bueno, prácticamente se ve muy poco. Y gente como yo que iba ya jugando bastante tiempo Es sencillo de conseguir Yo ni siquiera la tengo Vale, vamos allá Rara Yo estoy pasando máquinas Me he olvidado un poco del coche fluid Espero que no haya failado un poco Espero que no me haya salido, ¿verdad? No me ha salido Vale, vamos allá Tractor Bueno, si más ha salido Que me vuelva a salir Triciclo. no, no me ha salido, eh ahora que lo pienso, no me ha salido vale, rara, ahí está como veis el contador de gemas sube al igual que el de las monedas baja pero monedas nos quedan unas pocas nos ha salido ese volquete de 2.0 en mis coches preferidos de Crash of Cars está guapísimo lejos de que sea bueno una versión mejorada del mítico coche Chuck este, incluso diría yo que se puede utilizar. Vale, ahí está. Morada de nuevo. Nos sale auto de coche. Choque de coches. <coughs> coche cacahuete. Que hambre así de momento, ¿no? Venga, va. Está haciendo una. Bueno, nos ha salido ya una legendaria. Un montón de épicas. Nos ha salido el coche supernova. Que, bueno, el diseño me encanta. Y nada, vamos a ver si nos consiguiera salir el coche que yo quiero. Va a estar difícil. Vamos ya casi por la mitad de máquinas abiertas. Vale, el boquete. Uy, uh, se me ha quedado un poco pillado. No pasa nada, que real. Os recuerdo que tenéis todos los coches ocultos en el canal. Todos y cada uno de los que hay están aquí en este canal. Así que clicar donde... Quedáis, bueno, os tengo puestos por todos lados. Clicáis y si no los tenéis, deberéis de saberlo cuanto antes, porque están guavísimos, Vale, este también, coche oculto, carretilla de mina, bueno, este necesitaríais amigos con quien poder hacer ese coche oculto. Uf, volar, Uf, mi miedo me está dando, 30 máquinas que quedan morada, vagón de guerra, si os deis cuenta. Se repiten muchos coches cuando hacemos alguna apertura. Vale, camión de la basura. Tremenda basura. El scooter. Vamos o sea, allá, morada deportivo Uy, casi. Casi. Bueno, no sé si el fluir es. Creo que es común, ¿eh? Yo diría que es común. Vale, de aspida. Este coche guapísimo. El tractor. Como un montón de nieve. Mira, va. Dame algo bueno ya. Épica. Dame una épica. Me das una rara. Y está, que no tengo maximizada, así que. Guay del Paraguay. Morada de nuevo. Coche de neón, que me da dos gemas. Va a estar complicado, eh, chicos. Se pone fea la cosa. Vale, épica. Dragón, <coughs> cinco gemas coche de bloques, nanai, no es lo que quiero, gigantón tampoco es lo que quiero, frankens coche, voy a parar un momento, a ver, El coche fluid que es común, buscamos comunes, ¿eh, chicos, en estas últimas uh, BMX, Uf, me encanta, me encanta este esta bicicleta, ¿vale chicos? Este auto del juego está chido. 13, número 13, nada, fuera, porción grande Ahora sí, maximizada Ahí está Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy las comunes Nos sale qué de 2.0 De nuevo, común A partir de ahora Trabajar con un amigo o algo Os presento A Bulbasur que va a abrir las máquinas que quedan ya, dale Con la pata que te ayudo Que te ayudo Vamos allá, eh, chicos Abre vuelta vale. Vamos allá Vale, esta es... Esta es común, eh Esta es común Esta es común Vale, suelte no, esa no la quiero. Mi suerte. Vale, épica. Joder, ¿cuántas veces nos va a salir el auto de Chucky? Venga, otra más. Morada de nuevo. A oh, que esto es una pérdida de tiempo. No me va a salir. No me va a salir. Venga. El buggy, tío. El buggy. Épica. Bueno, taladradora ni tan mal Te la compro Pues bueno. nada 10 gemas Sobrepasamos la cuantía de 400 gemas Joder, tío, tremenda basura Venga, última Sale morada, tío, sale morada eh... Para tu casa, hombre. Para tu casa. Pues nada, chicos, hasta aquí la apertura de hoy. Esperaba poder conseguir el coche fluir. Me, me va a tocar seguir abriendo máquinas. Bueno, no me importa porque voy a seguir jugando mucho. Y nada, cuando lo saque, os aviso que subiré la ciudadela. Y mientras tanto, estaros muy atentos por cualquier otro vídeo que pueda subir de Crash of Cars y que no, ya sabéis que subo un poco de todo, lo que a mí me gusta, no tengo tiempo, y nada, despido, venga, adiós.